...de espacio público, de plaza. ¿Qué se va a hacer ahí? Dependerá de los concursos, de lo que digan los concursos y lo que decida Bocio... ...porque todo esto está en mano de Bocio, finalmente, el titular del ANSES. E Irsa tiene unos terrenos sobre de dos hectáreas sobre la calle Avella, la avenida Bellaneda, Es donde ves los contenedores, ese es todo el terreno de Irsa... ...que comprando sola un poquito de la tierra del ferrocarril podría hacer el shopping directamente sin pasar por la legislatura. Hoy ese shopping está frenado por la resistencia de los vecinos y porque no consigue el PRO nunca los 40 votos para aprobar. Eh, la resonificación para hacer el shopping. Los pocos espacios verdes que se lograron conseguir a través del de, tiempo en estas playas de maniobras son la Plaza del Caballito y la Plaza Giordano de la Plaza eh, René Favaloro, que esas dos plazas hoy por hoy, existe el proyecto por el concurso del ANSES de Diego Bocio, de que se transformen en espacios que sean una playa de eh, transporte de pasajeros, es decir vamos a tener una terminal de colectivos justamente en un lugar donde eh, ¿Son tierras públicas y son espacios verdes? Todo lo va a decidir el privado, que puede de vuelta, así como en Caballito, hacer un, emprendimiento, un pequeño barrio privado de hecho. Acá también pueden hacer un pequeño barrio privado de hecho, porque las calles pueden tener solamente sentido de acceso a las viviendas que se construyan hacia el interior de este predio, que va por una parte de, de, de eh, Paraguay hasta Niceto Vega, entre Juan B. Justo y Godoy Cruz con diferentes alturas, torre de hasta 51, 60 metros sobre la Juan B. Justo, y después tenés el bendito shopping de Irsa desde el Paraguay hacia Santa Fe, que nos hace recordar a las peores épocas del Consejo Deliberante. Cuando se sometió a, primera a votación, la primera lectura fue desde Paraguay a Niceto Vega. En la segunda lectura a partir de una supuesta sugerencia de algún particular que no participó en la audiencia pública, pero que presentó una nota misteriosa que nadie vio, se incorporó el terreno irregular, que ya estaba construyendo de forma irregular, el terreno del shopping de Irsa desde Paraguay a Santa Fe, o sea que el shopping no tuvo dos lecturas, tuvo una sola lectura. Hoy Irsa está en la ilegalidad con la complicidad del gobierno macrista y del kirchnerismo. Poner en el mercado, por ejemplo, nosotros decimos es que acá vengan las constructoras a eh, hacer viviendas eh, suntuosas, que se puedan hacer centros comerciales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 de lo que pueden ser un espacio público nuevo para la ciudad de Buenos Aires, un parque para la ciudad de Buenos Aires, o mismo, si cree que acá puede haber viviendas, no son viviendas sociales. Las viviendas sociales de Procrear están en otro lado, están en Pompeya, están en Parque Patricios, pero en Caballito. Y en Palermo no puede haber viviendas sociales, pueden haber negocios de empresas amigas.